Pero no es solo diplomacia lo que hay que hacer, hay que hacer política con mayúsculas. Porque como lo que les decía, lo que está en juego va a definir el destino del mundo. Y como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, entre el COVID y sus consecuencias, la guerra y sus consecuencias, el cambio climático y sus consecuencias, estamos viviendo una tormenta perfecta. Y para navegar en esta tormenta eh, ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Como los descubridores y conquistadores tenemos que inventar un nuevo mundo. Y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios a los que hacemos frente.